Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, no hay excusas, no, no. feca como todo lo que tú usas, se fueron 25 pesos en esas medusas. Prontiendo que soy yo todo lo que tú usas, ah, qué cojones. Ahora le metemos como se supone. Me siento diferente entre tantos clones. Estoy otra liga, Pa' que no se asomen. Sé que es feito lo que tú usas, le faltan tentáculos, esa me Va a medirse conmigo, ponen excusa. Este flow, lo que se me acusa. Andamos todos tatuados como la acusa Vamos a la milla, la caja ya abusa. Escuchando el fade. Y tú, escuchando tosa. A 180 millas en un MC. Demasiado rápido, no me ve. Amago driver, tengo fuego en la fe. Te mandamos para el infierno, ni 666 Me mencionaste. Si me siento el king sin querer lo propongo que se fijen en mí. Ahora todos los ojos se encuentran pendientes a mí. Demasiada habilidad no me Si se pasan con mi clan palo, yo se van. Yo mismo te secuestro y te meto en una van. Se te hace tu atentado flow talibán. Yo soy la clitonista para Superman. Un saludo a los Tú eres feca como todo lo que tú usas Se fueron 25 pesos en esa medusa pretendo que soy G, todo lo que tú usas uh. qué cojones No le metemos como se supone Me siento diferente entre tantos clones Estoy otra liga, pa' que no se asome